gente y comunidad de Youtube queremos recordarles tenemos muchas de reglas que deben de respetar las normas de Youtube. Hoy tenemos una nueva edición se llama Mito y Leyendas de Sobre Videojuegos por esta ocasión tenemos una nueva entrevista que tenemos que cumplir un amigo mío.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 Buenos días tardes o noches los saluda amigos y dueño este canal sin más decir comenzamos recorre el video mismo Uno hasta cuando comenzaste en Youtube y fue quien inspiró tu canal Lo comencé en el 2020 y también inicié mi video en febrero y quienes me inspiró fue Master Alevera Locuendo, Tío Gilipolla y Slock, pero me inspiró Master Locuendo Dos que tiene pesando hace un proyecto en años 2021 Pues he estado pensando en hacer una miniserie o películas que sea de romance o Acción, o comedia o de terror, igual estoy trabajando. 3. ¿Cuál tu canción que te identificas más mayo de tu canal? Pues la que me identifica es el rock metal, o bueno un ejemplo como Chopsway, Crowley 4 dígame cuál tu personaje de femenina favorita Resident Evil te guste, A. Ah. Bueno la femenina que me gusta es Claire los personajes masculinos son Leon Kennedy y Chris Redfield 5 películas favoritas Mi película favorita es Shrek 1, Río 2, Dragon Ball Super Broly Tadeo el Explorador Perdido y el Hombre Araña el 2002 6. ¿Cuál video de Youtube te dejo Trauma XD? Me dejo traumado de ver el video de Earth 17 Lo cuento sobre el Torneo del Poder 7. ¿Tiene un pasatiempo después trabajar en Youtube? Pues sí, tengo pasatiempos Juego con mi consola de PS4 También juego en la computadora También veo videos de Youtube y salgo de viaje con mi familia 8. Tienen novia o soltero? xd soy soltero amigo 9 ¿cuántos años tiene ahorita bro? tengo 17 años de edad 10 ¿cuál tu videojuegos de terror y los clases favorito puedes mencionar algunos? pues mi videojuego de terror es The Walking Dead pero en Android y los juegos clásicos que me gustan es el 5 Red Dead Redemption 2 God of War de PS4 charile bien ya hemos terminado la entrevista muchas gracias por haber aceptado el venir para que te entrevisté y bien eso sería todo por hoy tendrá en el canal de Charlie en la descripción para que puedan ir a ver su contenido y si os apetece se suscriban a él aquí, me retiro con Presidenta a este canal, adiós. Y bien cuéntanos por favor qué les parecieron estas historias, deja un like, comparte nuestros mis vídeos.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 Guíen, que nos guíe hacia sí el camino ya, a correr todo. listos para intentarlo. A ser la vida nuestra.